Hola y bienvenidos a la presentación de Chevrolet Traverse, una SUV elegante y poderosa. Veamos primero el frente, donde podemos apreciar los faros bisenón, con control automático de encendido y apagado y faros que facilitan la visión en la niebla. Al costado, podemos observar los rines de aluminio de 20 pulgadas y los espejos exteriores al color de la carrocería. Estos cuentan con ajuste eléctrico, son calefactables, abatibles manualmente y con direccional incluida. En la parte superior, tenemos un sorprendente quemacocos con control eléctrico, formado por dos paneles con cubierta deslizable y rieles de techo. Cuando vemos la parte trasera, encontramos el doble escape cromado, acompañado de dos faros traseros y luces de stop con acento en LED. Además, tiene una puerta trasera con apertura y cierre eléctrico, sensor de obstáculos y altura programable y controlable desde el interior y desde la llave. Presiona el botón de acceso en la manija para ingresar a esta magnífica SUV. La llave inteligente te permite arrancar la camioneta con el botón de encendido. Dentro encontrarás aire acondicionado automático de tres zonas. El delantero cuenta con control electrónico de doble zona y el trasero con un control independiente. Podrás disfrutar de los elegantes asientos en piel hasta para ocho pasajeros. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico multidireccional de ocho vías y el asiento del copiloto con ajuste eléctrico multidireccional de seis vías ambos con soporte lumbar de dos vías. Además, los asientos delanteros son calefactables. Los asientos traseros tienen sistema Smart Slide para poder abatirlos y la tercera fila es abatible 60-40. También cuenta con un centro de información a color de 4.2 pulgadas para el conductor y espejo retrovisor interior electrocrómico. Y además, jalando la palanca del espejo, se activará una segunda cámara de visión trasera adicional. Y por supuesto, también cuenta con la tecnología OnStar, que en caso de robo o accidente, contarás con la respuesta de un asesor especializado que te asistirá de inmediato. Y en caso de ser necesario, enviará los servicios de emergencia que requieras hasta tu ubicación exacta las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, ofrece un hotspot de Wi-Fi para conectar hasta 7 dispositivos móviles y tener Internet a bordo de Traverse. En el centro del tablero, Podemos ver una pantalla táctil a color de 8 pulgadas de alta resolución. Cuenta también con Bluetooth, 6 puertos USB, reconocimiento de voz e interfaz con ice Free, con compartimento detrás de la pantalla, Smartphone integration con Android Auto y Apple CarPlay, y mapas de navegación. Además, podrás disfrutar de sonido Bose, con 10 bocinas con subwoofer y amplificador para un sonido envolvente. Traverse, además, es una SUV muy segura, con 7 bolsas de aire, alerta de cruce trasero, alertas de punto ciego, sensores de reversa, cámara de visión 360 grados, sistema de asistencia en pendiente, control de estabilidad Stability Track con control electrónico de tracción y TeamDriver. TeamDriver es un sistema integrado al auto que te permite monitorear las estadísticas de conducción. Por ejemplo, establecer una alerta de velocidad, configurar el límite del volumen del sonido o silenciar el sistema de audio hasta que los cinturones de seguridad han sido abrochados. Además, genera un reporte del desempeño de manejo. Así, les enseñas buenos hábitos de manejo cuando no estás con tus hijos. En cuanto a potencia, Traverse también es una SUV imponente. Tiene una transmisión automática de 9 velocidades, dirección asistida eléctricamente, Motor 3.6 litros, 6 cilindros, con sistemas top start y una potencia de 305 caballos de fuerza con torque de 259 libras. Un modo de manejo flex ride normal y para nieve. Además de una suspensión delantera McPherson y una suspensión trasera independiente. Así es la nueva Traverse. Una SUV elegante, cómoda y segura, que además reúne toda la tecnología de Chevrolet. Para conocer más detalles, entra a chevrolet.mx o da follow a nuestras redes sociales en méxico Si tienes dudas, puedes escribirlas en la sección de comentarios. Conoce más de los vehículos Chevrolet y toda su tecnología en el siguiente video.